Hola, soy Suso de Ciclotrip la, la tienda de accesorios para los viajes en bicicleta y os voy a presentar un producto que hace tiempo que quería tener en la tienda que es un, un botiquín, lo fabrica la marca alemana Deuter y según dice de, el fabricante contiene todo lo necesario para tratar las la mayoría de las heridas más comunes en los accidentes en bicicleta os lo voy a abrir, os voy a enseñar lo que contiene como veis es una es una bolsa en cuña que supongo que cabrá en la mayoría de las, de las bolsas de, de debajo de sillín medianas y, y grandes sin problema y es bastante eh, bueno, supongo que es, es muy bueno con esta asa para llevarlo también en, la, en, en las alforjas y sacarlo en caso de, de necesidad el interior consta de, de, de cosas bastante, bastante básicas este pequeño cilindro amarillo es un poco de esparadrapo aquí trae unos unos guantes de látex detrás de los guantes de látex unas tijeras aquí detrás unas tiritas de cortar perdón, esto es una, una, una gasa estas son las tiritas de, de cortar son bastante gruesas y supongo que darán para bastante esto me parece que es la... Sí, una venda, venda triangular. Y aquí tiene dos gasas anti, antiadesivas, que son de las que no se pegan a la, a la herida. También incluye dentro una hoja con todo el, con todo el contenido para, para reponer. Y el fabricante recomienda que se que se incluyan las cosas que el, que el cliente considere necesario, pero siempre consultando con, con un farmacéutico o con un médico. La verdad es que queda bastante espacio, aparte de está bastante completo para tratar pues, pues, caídas, eh, cortes, raspones, quemaduras, para eso está bastante bien. Y como le queda bastante espacio sí que se puede incluir alguna que otra... Alguna que otra cosa como pueden ser analgésicos o pomadas, cremas. Creo que es, un, creo que es una bolsa que está muy bien diseñada para, para la bici, que se adapta bastante bien tanto para la gente que quiere hacer viajes en bicicleta como para quien la usa para ir al trabajo para salidas muy cortas y que no dispone de demasiado espacio. Pues nada, esta es la, el botiquín de, de Deuter, que lo podéis encontrar en ciclotrip.com.